Vicente Valencia, vamos con la primera pregunta Hola, en tu opinión, ¿qué es un equipo balanceado en D&D? Eh, generalmente estas cosas son Alguien que tenga mucha armadura Y por ende mucha vida, generalmente van de la mano eh, Alguien que tire magia desde atrás Alguien que cure Y alguien que pueda hacer mucho daño Entonces, eh, dentro de ese espectro puedes tener diferentes personajes, qué sé yo, el, el de adelante puede ser un guerrero, un bárbaro, un paladín, eh, el que tira magia puede ser cualquiera de los lanzadores de hechizos, incluso también un clérigo, dentro de los que curan, eh, también puede ser clérigo, druida o los otros, digamos, que tomaron las sendas de curación como puede ser el, el brujo que hizo el pacto con el celestial. Entonces, eso es lo que se entiende como... Eh, Parti balanceada Francisco Alejandro ¿Cómo sé si un objeto mágico requiere atunamiento? No sé cómo sea en español En Day de Quinta Edición ah, ah, ah, me, me olvidé la palabra La tenía en la cabeza, hoy, hoy estaba pensando en objetos mágicos Bueno, ya me ha salido. Es que estoy aprendiendo recién el sistema Dice en la descripción Sí, de hecho la mayoría Perdón Todos los objetos mágicos que requieren esta conexión Que ahora me olvidé el nombre lo dicen en la descripción del objeto Y si no lo dice ya está, no hay problema Pero lo dice ahí, generalmente los objetos que tienen gran poder o un poder medianamente avanzado Te van a requerir este este vínculo, no me sale la palabra <ríe> Pero lo dice en la descripción Yo os corro monstruo, hola Lion, ¿qué tal? Voy a empezar a rolear y me llamó mucho la atención el brujo ¿Es bueno el daño del brujo? Me interesaría pegar mucho Creo que sí <ríe> Yo soy bastante malo para estas cosas eh, El brujo lo que tiene Lo vas a encontrar en todos los memes Es el, la, el Eldritch Plus O Descarga Sobrenatural Que es un, un cantrip que hace un D10 Está buenísimo Y tenés muchas mejoras para esto Tenés las invocaciones Y Si no me equivoco deberías seguir el Pacto Del Demonio, creo que te da muchos hechizos De daño de fuego sobre todo y creo que sí hace daño, <ríe> no estoy seguro. No sé cuál es la clase que más daño hace, pero si, si vas a lanzar magia vas a hacer daño. Tenés cualquiera de las otras. Creo que el hechicero sería la que más daño puede hacer, o el bueno el mago tal vez con la escuela de vocación sería la capacidad de hacer mucho daño y no matar a tus aliados, eso está bueno. <ríe> Kevin Cabana. Arranco de DM Portable Top el domingo. Y tus videos me aclararon la cabeza como champú de la bandina. Te quería preguntar de qué modo ¿de qué modo puedo calibrar los combates? Gracias. Bien. Bueno, gracias. Me alegro mucho que sirvan y espero que sabes genial. Esto es importante. El tema del balance del combate, es, es, esta es una pregunta que nos hacen siempre. Es ¿Cómo balanceamos el combate? Y las reglas están. Pero son aburridas de explicar. Hay que, hay que, hay que aprenderlas, pero están ahí. Son, es una cuenta matemática con stats que tiene el monstruo, principalmente el valor de desafío, y el de los personajes, que es el nivel que tienen. En base a eso se puede calcular el, el. combate. Todas estas reglas están en el manual del DM. Te recomiendo que las vayas a leer. Son largas y explicarlas por un stream. sería medio. medio denso todo. Y bueno, son, son cuentitas que hay que aprender a hacer Dami73LMDS ¿Las subclases de Sanatar se pueden implementar en un juego base ya empezado? Sí y no, digamos Vos podrías implementar eh, todo, Casi todos los manuales de DD tienen alguna raza o alguna clase o alguna subclase o subraza lo que sea Que vos decís, uh, esto está re bueno Lo que tenés que hacer es decirle a tu DM Mirá, me gustaría hacer esto de este manual ¿Puedo? Y el DM lo que tiene que hacer agarrar ahí es leerlo y tomar una decisión. Tal vez te dice que no, porque en su mundo no existen, qué sé yo, hechiceros de, de, la, de la línea sanguínea de la sombra, ponele. Pero ahí lo que vos podés hacer, bueno, mirá, me gustaría hacer algo similar, ¿qué puedo hacer? Y charlar un poco al respecto. Así que, entre comillas, sí, se puede. Se podría usar cualquier material. De hecho, cada uno de los manuales que sale te dice este manual es para ser usado con... y generalmente dice el manual de jugador. Pero es algo que dice el DM. ¿Qué material se usa y qué no? También esto puede aplicar para cosas caseras o homebrew. Que encuentres por internet y digas ah, mirá, quiero jugar esta raza que es un panda. Bueno, a ver, el DM lo tiene que leer y tiene que tomar la decisión al respecto. Catalina Pizarro. ¿Cuál es la diferencia entre mago y hechicero? Bien, esta, esta es una diferencia que solo de ahí de tiene porque después eh, en series, películas, libros mago y hechicero son sinónimos el mago es una persona que común y corriente, que está en el mundo y se dio cuenta que existe la magia y se puso a estudiar, y logró gracias a su estudio, dedicación y fuerza de voluntad, hacer magia por sus propias manos, y por su propia cuenta, y con su inteligencia el hechicero es una persona que nació y depende de cómo está formada su familia, tiene las capacidades mágicas. Así nada más. Solo por nacer. O Se va, ah, mira, tengo magia. Bueno, pff, tira magia. Después hay más diferencias a nivel mecánica. El mago tira magia por inteligencia, el hechicero por carisma. El hechicero tiene la metamagia, el mago tiene las tradiciones. Y ya ahí hay que ver, digamos, comparar, poner las dos clases y ver qué tiene una y qué no tiene la otra. Pero en esencia es eso. El hechicero nace con magia porque alguien de su familia tenía capacidades mágicas. Y el mago estudia para hacerlas solo. Pablo Herrero, ¿cómo hago para ver una ficha de 3.5 y no querer pegarme un tiro en las rodillas? <ríe> Bien, <ríe> de lejos entonces, mírala. Um, 3.5 para cualquier persona que no jugó lo que tenía. Una de las principales cosas que tenía era que vos repartías... Tenías la tabla de habilidades que la tabla de habilidades era enorme había un montón y son renglones chiquititos y vos tenías que repartirle puntos a las habilidades y los puntos dependían de tu inteligencia y cada vez que subías de nivel ganabas más puntos para ponerle no es que si, si solo jugaron quinta edición no es que tenías el bonificador de competencia y, y eso aplicaba a las habilidades no eran muchas más habilidades y tenías que repartirle puntos a cada una entonces eso era ocupaba un cuarto de la hoja <risa> solo eso Después, bueno, todas las otras cosas que tenías que sumar y demás. Pero bueno, yo creo que <ríe> de lejos la recomendación. José Ángel Domínguez Cortés. Tengo una duda que me carcome el alma. En D de Quinta Visión, ¿Cómo funciona el daño de misil mágico? ¿Me refiero al modificador de daño? ¿A cada de cuatro se le suma el modificador o solo a uno? Sí, el, el, el, el, el modificador de daño se le suma a cada misil. Sin problema. Carlos Gutiérrez Tengo una duda con mi monje bárbaro Quinta de Ejemplo Cuando hago un descanso corto ¿Qué dado tiro? ¿De 8 o de 12? Cuando subo el nivel Subo Ah, está Es el dado de la última clase que subiste Siempre Dami 73 LMS ¿Se puede multiclasear con una sola clase Pero usando dos subclases De esta? Como Rogue que Triste de Assassin No No se puede multiclasear con una clase Con la misma clase Eso eh, es la primera regla de la multiclase un montón de preguntas hoy, ¿eh? la verdad, muchas gracias Mucha gente viendo el stream Gracias a todas las personas que, que además se fueron respondiendo En el chat A las a las preguntas que, que los demás hacían Eso siempre, siempre aporta Y a mí me deja, me deja Mucho más tranquilo, esto es parte de, de la comunidad Que estamos haciendo, de que todos nos ayudamos Entre todos un poquito Si alguien tiene respuesta, la respuesta, la aporta Y así se va construyendo algo lindo, eso es genial ...por las recomendaciones... ...de los videos... ...de nuevo... ...geniales, gracias... ...las, las anotamos... Y, ...y las tratamos de añadir... ...a nuestra agenda... ...siempre intentamos... ...mejorar un poquito todo... ...en este caso... ...creo que ya el audio... ...estamos... <risa> ...espero que sí... ...así que... ...sin más... ...voy a... ...voy a ir cerrando... ...gracias a todos los que... ...los que saludaron... ...eso siempre ayuda... ...así que sin más... ...les agradezco por haber pasado... Y nos vemos en el próximo stream.